Ahora sí, vamos a recibir a nuestros próximos invitados también con un fuerte aplauso. Nos acompaña Ramón Blecua, que es el consul de España, aquí en un y además, la artista Mariela Contreras. Bienvenidos. Gracias por a venir a los dos. Muy bien, encantados. Bueno, un Encantado, gusto, gusto de tenerlos por acá. Un placer. Se vienen actividades muy bonitas que propone el consulado de España aquí en la provincia de Mendoza, así que ellos nos van a acercar toda la información para no perdernos ninguna de ellas, para poder ser parte es eh, mañana miércoles que vamos a tener actividades, ¿verdad? Cierto, sí. Perfecto. Exacto. ¿Con qué se viene? Bueno, arrancamos pues con la celebración tradicional para la fiesta nacional, con la, el tereón en la basílica y luego una ofrenda floral, que uh -huh. es un poco lo habitual. Pero, bueno, este año hemos querido darle un carácter especial, ¿no? El, el, el realmente eh, buscar una, una celebración, eh, porque, bueno, aunque... El Día Nacional de España mmm, tiene, tiene evidentemente una significación histórica uh -huh. eh, para, para nosotros, pero ha sido también mucho más que eso, ¿no? porque el, el mismo día, eh, yo creo que cuando se elige después de la eh, vuelta de la democracia a España, qué día vamos a elegir para, para celebrar un uh -huh. poco el, el, lo que es, lo que es esa, ese sentido de de una nueva, una nueva visión, uh -huh. tanto sobre, uh -huh. sobre la historia como sobre uh -huh. el futuro, exactamente. Claro, claro. Un, un nuevo rumbo. Entonces elige el, el 12 de octubre. El 12 de octubre es un día muy simbólico, evidentemente, todo el mundo sabe, es el día que Colón eh, llega, llega a América, llega a América ¿no? y, y eso produce una transformación que no solo es significativa para España, sino que es un cambio de paradigma en, en la historia universal uh -huh. que afecta desde la China hasta, hasta evidentemente lo que son la, las tierras americanas, uh -huh. evidentemente todo lo que es Europa, África, es decir, es, es un, el, quizá el primer evento universal, uh -huh. ¿no? después de las campañas de Alejandro Magno, quizá. Uh -huh. eh, y hay muy pocos eventos que realmente cambian la historia como, como fue este. ¿no? Eh, quizá yo creo que ahora estamos viviendo una transformación y un cambio de paradigma semejante, ¿no? eh, con toda la influencia de las nuevas tecnologías, uh -huh. el impacto de la globalización y, y, todo, lo que, y todo lo que se viene ¿no? uh -huh. en, en, como resultado de ello. Pero lo que también era importante en ese momento fue el, eh, cuando los reyes de Aragón y Castilla, uh -huh. que... ...con la unión de reinos crean quizá el primer estado nacional uh -huh. en, en Europa... Eh, ...también completan lo que, lo que en ese momento se llama la unificación... ...de España con la conquista del Reino de Granada... ...con ¿no? uh -huh. lo cual concluye también un, otro, un periodo histórico... ...que era el, el famoso de las tres culturas... ...donde los reyes de, de Castilla pues, se proclamaban orgullosamente los eh, custodios y los garantes de esa convivencia de tres culturas y tres religiones ¿No? estamos y... teniendo una masterclass de me, historia, encanta. Te bueno, bueno, me, bueno. me encanta estamos reenganchados nosotros todo, todo sí, exacto así bueno eso es, <risa> es parte de esa historia pero en realidad también hay mucho más que eso porque hay todo un proceso que uh -huh. posteriormente se va desarrollando y que en estas en, en tierras de Mendoza tiene una, una parte muy importante de sí. su desarrollo, porque aquí fue donde eh, se, se inicia todo el proceso de la gesta libertadora de, sí. de, de, del general San Martín claro. y la campaña, el cruce de los Andes y todo lo que ello significa para realmente completar el proceso de, de independencia de las repúblicas e iberoamericanas y un nuevo periodo, un nuevo periodo en esa relación en la cual luego muchos españoles también, se integran y buscan acá pues mejores condiciones de vida. A veces, no a veces tienen que, que partir en, en España, exilio sí. por razones políticas, a veces buscan una mejor una, una, un mejor futuro, pero en cualquier caso, acá realmente con esfuerzo, con inventiva, con creatividad, contribuyen a que se, se cree también una una cultura, una, una sociedad... Y una, ...y una nueva economía que en Mendoza tiene un ejemplo extraordinario... ¿no? ...y eso es lo que queremos celebrar también... ...esa, esa cultura única, esa... Y, ...y realmente de gran proyección, universal... Por y, esa, ...y esa fusión que hay de tradiciones... ¿no? Uh -huh. ...y ahí por eso tenemos un programa que es cultural... Eh, con, ...con artistas de, de Cuyo, entre ellos Mariela... Mariel. Eh, ...que representa muy bien esa, esa fusión de, de diferentes tradiciones... ...y, un, eh, y una experiencia gastronómica... Claro, muy la, cuatro, una grandes, ...cuatro grandes eh, chefs, aportaciones muy bien. originales... ...de qué se viene, de paella, eh, sin ...habrá una, habrá, sin, favor, duda una sin duda habrá una paella que tenemos... <risa> eh, <risa> ...que eh, Eduardo Andreu va, va a presentar... ...es uh -huh. un famoso, famoso payero acá, claro. ...acá en Cuyo... Sí, sí. ...tenemos también eh, Casa Vigil... ...que va, uh -huh. a, va a poner una, una, una isla... ...y una, y una presentación gastronómica... José Bamonde con La Gloria okay. y Miquel Velasco, de la bodega Velasco, Velasco de Bakedano, Cortiano. que también nos van a deleitar en ese desafío gastronómico en el cual habrá bueno. muchas, muchas propuestas. Sí, una experiencia y una experiencia total, ¿no? Sin dudas. Y Mariela, vas a estar acompañando entonces con tu arte, con tu música, una de las voces sin dudas más reconocidas que Porque tenemos sí. aquí en la provincia, lo que tiene que ver con el flamenco. ¡Qué sí. bello! Bueno, vamos a estar con la Contreras, que es... Mi, mi banda actual uh -huh. y, y vamos a hacer varias canciones un poquito más eh, mixturadas todavía que, uh -huh. que, que lo común. Uh -huh. o ¿Por, sea, qué? ¿Por dónde va entonces? Y para nosotros es muy eh, bonito conmemorar esta fecha como el Día de la Diversidad Cultural, uh -huh. que es lo que tanto nos caracteriza. A nosotros, a los latinoamericanos. Sin duda. Eh, y, y bueno, nos sentimos muy orgullosos también de esa diversidad cultural eh, a la que pertenecemos, que somos una mezcla de tantas cosas. Y, Sin dudas. Y, y bueno, la queremos manifestar más que nunca eh, en nuestro arte sobre todo el mañana. Con canciones <risa> propias, digo, del proyecto, quizás sí. con algunos temas también muy tradicionales, de Mira, flamenco. la mayoría de las canciones son nuestras. Ajá, muy bien. Eh, pero sí van a haber detalles, sí. la mayoría, no uh -huh. van a haber eh, detalles de, de fusión con, con tango, con un poco de folclore también. Qué lindo. Todo lo que nos gusta. Vamos Me a poner encanta. todo lo que nos gusta ahí. Me y danza, va a haber bailarines sí, acompañando todo. ahí. La Maru, mi prima, sí, parte no. de la banda. Infaltable. Y de todas maneras también nos van a acompañar. Eh, van a estar esa noche presentando, mostrando su gran arte varias otros artistas como eh, La Coruña, Ajá, El Rostar, uh -huh. eh, la Academia uh -huh. de Mari Carmen, uh -huh. de Mari Carmen Andrade y bueno, un montón de otros artistas que. Que eh, bonito. Tengo miedo de olvidarme alguno. <risa> Mejor no los nombres. Sí, bueno, todos. tenemos a Casa Malbec que también va a traernos una, una selección de uh -huh. sus artistas. Una, uh -huh. Sí, uh -huh. blend de también. Bien. Que es un una buen ejemplo ¿no? de fusión, de, uh -huh. de esa mezcla de, de diferentes tradiciones, de jazz, de, de folclore de, y que bueno, es, es una parte de todo ese. Crisol creativo, ¿no? Que ahora mismo en Mendoza se puede... Es que eso somos. Se puede ver en todo, en gastronomía, favor, ¿no? en folclore, en... En, en, todo, ...en todas las manifestaciones culturales ¿no? que hay acá. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y dónde se hace el evento? ¿Es con acceso al público? No, ¿Cómo, cómo no, se puede hacer para participar? No, desgraciadamente no, es un, es un evento privado, ah, es bien. en el consulado... Bien. ...y solo por invitación, okay. pero eh, bueno, aspiramos a que esto sea en, el, en realidad el inicio... ...de todo un proceso también eh, de, de promoción creativa, cultural que tenga un, una, una, una mayor difusión. Sí. Y, de hecho, eh, tradicionalmente se hacía la gran verbena, Ajá. que mm, solía ser coincidiendo también en el mes de octubre. Ajá. Pero, bueno, en este caso, por las circunstancias, <risa> en fin, todavía se arrastra un poco ese parón del COVID Ajá. y de la, de la pandemia. Y creo que las uh, instituciones españolas, que son las que normalmente organizaban y uh -huh. promovían este evento están ahí buscando fechas como los italianos tienen la fiesta en Piazza tiene que estar hay que copar la Plaza España y hacer una mega fiesta porque hay con sí, sí. qué, sí. hay hermosa música, cultura danza, la, la más rica gastronomía lo tenemos sí. que organizar. Bueno, esto, esto lo que quiere ser es justamente el arranque de bien, volver, este otra vez, volver otra vez a poner en marcha Excelente. todo Me imagino eso. que muchas personas españolas han sumado a la comunidad, al consulado, ¿no? ¿Va creciendo esta comunidad aquí en nuestra provincia? Bastante, sí. Ha habido diferentes momentos en los cuales se ha, se ha incrementado significativamente. Uh -huh. eh, la última ha sido con la, con la famosa ley de memoria histórica, lo que se llama la ley de nietos. Uh -huh. Y ahora acaba de ser aprobada una nueva ley claro, ¿nos puede contar un eh, de la memoria democrática. Eso? sí Bueno, es un poco yo creo que una continuación uh -huh. de lo que se hizo en ese momento, que como fueron procesos limitados en el tiempo, pues hubo gente que no pudo eh, acogerse y que no, claro. eh, y que no pudo eh, recuperar la, la, la nacionalidad uh -huh. que en el caso de España requiere una un continuidad en la línea de, claro. de transmisión. Uh -huh. Entonces uh -huh. ha habido momentos en los cuales gente que ha perdido uh -huh. la nacionalidad porque eh, aunque sus padres eran españoles, pues uh -huh. ellos no llegaron a hacer lo que es la confirmación, la opción claro. o la conservación. Entonces ahora van a poder, salteándose quizás esa Exactamente. línea directa... lo, línea lo que se hace es recuperar esa conexión con la línea de los abuelos, a partir, por eso se le ha llamado la ley de nietos Ajá, hasta ahora, claro. ¿no? Excelente. Pero bueno, eso va evidentemente a abrir otra vez el, el proceso, un proceso extraordinario, que en principio nos han dicho que está previsto para dos años, uh -huh. pero bueno, que permitirá a mucha gente que quiera eh, nacionalizarse. Conservar o recuperar ¿no? Perfecto, ese caso. excelente Tenemos todo preparado porque la queremos escuchar a Mariela No la hemos sí. traído simplemente para entrevistarla Porque su arte es bellísimo Así que la vamos a invitar a Mariela Contreras Y con un no, fuerte Mariela. aplauso también recibir A parte de su banda Para escuchar algo de música en vivo Y anticiparnos un poquito de lo que va a ser Este, este gran evento Ahí está Hermoso. Vamos a dejar por ahí el micrófono Bienvenidos a los chicos, ¿cómo están? Gracias un por gusto. Venir, un placer. ¿Qué vamos a escuchar, Mariela? Te quiero presentar a mi prima Maru. Muy bien, Hola, bienvenida Maru. Maru. Maru. David, Maru. David Maru. Sí, en la percusión. Y nada, queríamos cantarles un pedacito, algo muy, muy de nuestra familia. No es una canción nuestra, sino eh, queríamos hacer un poquito de algo que para nosotros nos suena famili familiar. Eh, un poquito a capela, que dice. Muy bien, a ver. En la soledad en mi noche sin luna Busco en los luceros de tus ojos verdes Y como una loca repito tu nombre Porque tengo miedo de tanto quererte Tengo que buscarla Cruza tu traición soy esa rama caída que a nadie da compasión mi pelo negro mi pelo pa que lo quiero serrano si ya no tengo el consuelo de la seda de tus manos Mis carnes de flor morena Pa' que las quiero yo así Si me atormenta la pena de que ya no son para ti Y este dolor que me muerde es una cruz de pasión. Maldigo tus ojos verdes. ¡Ah! ah, ah, ah, ah, ah, ah.